¿Cuántos de vosotros estáis pasando por una gripe o un resfriado? ¿Qué mal se siente? En este vídeo os daré consejos para encontrarse mejor, de manera natural y más rápida. ¡Empezamos! Sigue estos consejos. Descansa, pero haz algunos ejercicios suaves como estiramientos o yoga. Trata de alimentarte bien con alimentos que te den energía, caldos, zumos, licuados de fruta. Bebe más agua de lo que harías normalmente. Usa mascarilla si tienes síntomas. El virus es muy contagioso. Toma una ducha de agua caliente y trata de respirar esos vahos. También puedes hacer vahos con agua y alguna esencia natural como tomillo o eucalipto. Mantén húmeda tu habitación con un vaporizador. Puedes tomar infusiones de propóleo o equinacia Protege la piel de alrededor de la nariz y los labios con vaselina o aceites. Hazte lavados nasales con agua salina. Puedes hacerlo en casa, diluyendo una cucharadita de sal en un litro de agua. También puedes tomar medicamentos que te ayuden a encontrarte mejor, paracetamol y algunos antigripales. En pocos días te encontrarás mejor. Trata de mantenerte animado.